Tenemos aquí al clan GT Y al GT oficial, los dos son GT Pero a ver cuál de los dos GT es el más paloma Vamos aquí Tenemos aquí a Dani A ver qué pedo, tenemos al Este cerote Uy, ya tumbaron al primero, tumbaron a Suri Ya le dieron para el piso al primero, a Suri, esto está medio tocado ya murió el primero del clan GT Tenemos aquí a Alan, guapo A ver, a ver qué pedo este man Mavo. Ojitos, 11 espectadores Ojitos, ojitos, compartan ahí, locos Para que más personas puedan irse a la transmisión No sean gays <risa> Vamos, vamos, locos Compartan, no sean gays Y dejen su like ahí, loco. Buenísima puta y este que pedo, Muy bien raro caminaba. Tumbaron a dos ya del GT oficial. Tumbaron a dos del GT oficial, buenísima. A ver, a ver, qué pedo, qué pedo, quedan tres del GT oficial, bueno, quedan dos, dos para dos. En estos momentos cracks, dos para dos, uno está medio tocado, pero ahí está. Se está haciendo la curación, buenísima. Uy, buenísima. Primera ronda para el GT oficial, buenísima. GT oficial se lleva la primera ronda. Como aquí, puta, Buenísima, buenísima. The Daddy. lo mejor de cuánto, es. Aquí, eh, una sala, loco. Ahí el que gane la sala pasa a la siguiente fase, que sería la, la gran final. Ya el Macro Hacks está en la final. Se iría después de esta. El que gane de aquí. El que gane de aquí. O sea que el que gane esta sala ya pasa a la, a la gran final. El Macro Hacks acaba de ganar su sala. Ganó 7 a 6, así que... Pues ya pasó a la final, recuerde que son seis mil diamantes a, a, a, a, al ganador, bueno, repartido entonces. Ya que al primer lugar se le darían 4000 y al segundo 2000 así que pilitas ahí. Palomas o más de nada. Bueno, hey, tumbaron ya a Mabu. qué pedo Mavo? Correle, gordo, dale vida, Charlie. Buenísima, buenísima. ¿Qué onda, papi Alex? Dice remontada, Alex Simón, Simón, papi. Buena remontada ahí, loco. Buenísimo, se paró de duro ese guacho. tuvo parejo, pero le lograron remontar al final. Remontaron. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! ¡Ay! ¡A! ¡A! Tenemos este en combate aquí, a ver qué procede. Uy, se le iba a ir escapando. Se empezaron a quemar, solo queda uno del GT oficial, cracks. Creo que la segunda ronda, bueno, la segunda ronda... Ah, no, loco, uno a uno. Uy, qué bueno se está poniendo esta mierda. GT1 y GT oficial. Puta, es que Juan dos GT, loco. ¿Qué pedo? mira pues este es GT, Clan GT, y este es GT oficial puedo ir No sé, los dos. Ahí el que gane va a ser el mero, y tío de puta. Hey, ayuden a compartir, locos, no sean mala onda, flojos. La demostrar. Ahora dale para el sol. El pinche robot que tenemos. Pinche robot mamón. Tenemos aquí a esta imagen no loco como que quiere llover otra vez loco si llueve se, se corta esta onda se pone muy lento el o internet que no, que, no, no que no llueva que no llueva tenemos aún más aquí pecho tierra pilas pilas mira este maje eh. mira este de pecho tierra ve eh. puta es completo no aprovecha verdad el bug, aprovecha el bug aprovecha el bug loco espérate que ahorita no puedo que Alex está haciendo una transmisión en su canal un que tiene, bueno, bueno, bueno Tenemos a Mabo, Cerote, no. Puta, estos majes no se meten al Rush Ah, sin sí, paredes Están aguantando hasta el final, loco Acuérdense que son 4000 diamantes Así que pilas Bueno, los que pasan de aquí tienen seguro Un premio, ya sea el primero o el segundo Los que pasan de aquí lo tienen seguro Así que, pues puta, es que como pegan esos vatos, loco Ya no lo alcanza a levantar Córrele gordo, no, ya no le alcanza a levantar, buenísima Lo tumbaron, uy, tumbó este a uno, buenísima Queda uno de, del clan GT y quedan tres del GT oficial, así que esta ronda sería para el GT oficial Sería demasiado difícil que uno logre tumbar a tres encerró, la zona lo va a matar, cabalito, lo eliminó la zona cracks, buenísima GT oficial lleva dos y clan GT lleva uno. qué pedo, que pedo, que pedo, que pedo Jaira, mi amor. Compartí ahí perro. Jairo, dice, no Jairo. Ah, oh, No le pare bola a eso. <risa> de las paletas, de de la Jaira. Vamos, oh, vamos, qué pedo, qué pedo. No, loco. Me los de G GT. Puta, todos andan de negro, creo. bueno Buenísima, buenísima. Ahí estamos activos, loco. Qué pedo que procede. Nadie se quiere regalar esto estos mages, no tienen ese subir de paredes ahí A ver, a ver, qué pedo, qué pedo, qué procede Loco, me desespera que estén ahí parados dando vueltas y no se meten a rush Bueno, que como no andan pared no se puede rushar Tienen que aguantar hasta que la zona cierre Cerrate ya, en zona. Uy, tumbaron a Suri. Ay, ay. Levantaron ya al Suri. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? GT oficial en la caja. dije. Vamos, vamos con todo, loco. No quedó recia. Buenísima, le dio todo el rojo a uno, le por rojiza al otro Lo reventaron por la espalda, y buenísima GT lleva GT oficial 3 eh, Clan GT lleva 1 Pero igual no hay que confiarte Porque miren, en yo llevan ganando unos Y pues de repente les remontaron y valieron loco! Así que ojito Vamos a ir pasando estos mages A ver, a ver, tenemos al Alan guapo, empezó a quemar este mavo, buenísima, maldito, CT mejor, compartí mejor, becerote, en vez de que estés oyendo, Alex, el mejor caster, dice, que, ¿Qué, qué dice dices, hijo de puta, te conozco, ya te voy a violar. No, like, ya te voy a violar, maje, para que deje de estar hablando. Vaya, el mejor uh. caster que conocemos. Sí. Uy. sí, pero ya lo voy a violar al maje para que deje de casaca. es anda buscando que lo viole. <risa> Ey, bebecito, compartí, maje, no seas culero. flojo Está franqueando este maje. A ver si le logran pegar un francazo a uno. Uy, buenísima, 150. A ver, a ver, a ver. Tomate Chele, Uy, se le pasó. Tumbaron a Miguel. Y tumbaron a Suri. Ya tumbaron a dos del GT, de, del clan GT. Valieron pija prácticamente. Buenísima A ver este más está curándose No, ya valió pija el vato que está ya encerrado con su blanca. Se lo terminaron llevando, buenísima Ridiculo El G tío. Se, viva el sexo, que viva Maje <risas> Viva el sexo perro José David Sí, eh. no la veo. A ver Es que quiso decir really cool Ay, <risas> RIDICULOS Ay, ridículos Mamala. A ver qué pedo. Puta, denle like pa, y le vamos a dar sudita. Tienen la like, imagen y compartan. Está la sodita ahí. <risa> vamos, vamos, loco, compartiendo ahí. Será que acá va a haber remontado también? Nah, más, no creo, GT duro Esto es más de está separado. Esta perro para que lo remonte. Pero que le pego, no está muy lejos eh yo creo que este GT oficial va a ganar esta y la final Creo, sí. ¿este GT? no, el otro este ah. no lo comparto estupideces, dicen es el track que hace ahí Hola, mi amor, dame un besito y te creo. <risa> <risa> <risa> <risa> oh, Ese que si sí es Virgo el cero. No, no, puede. Buenísima, empezaron a quemar chalecos o más. Eh. Dan lástimas. Uy, ah, sí, está dando lástima El GT. lo llevan 4A. Hace a uno Vaya que no Simón, buena Brogy <risa> bro, buenísima ¿Ah? No huevo, este más sabe ahí. ¿Ah? <risa> Buenísima, Locke Buenísima, no más No, No dura mucho el sacate El sacatillo Creo que le bajaron ¿eh? Ojo, que eran dos parados. Uy No, Bechelle, te tumbaron, buenísima no, no, es competitivo. Uy, buenísima. 2 dos a 4. Dos a Buena, aguantaron hasta el final ahí los del GT. No a ver cuántas rondas de Coca-Cola aguanta Alex. A ver qué pedo. Aquí tengo mis coca todavía, no me la he tomado más. Puta, el el, el caster tiene que estar tomando agua o. o, o, o Pero agua más, ¿no? Soda. No, soda también, soda. Ah. <risa> también eso era, ¿no? a ver, a ver, vamos a ver la colita, qué pedo. El Esteban se está curando. Ya las amparo en su francazo quizá. ¿Qué pedo ahí, loco? No, no hay comentario. El bebecito, no sé qué le dijo. No, puede, ¿eh? sí. uh -huh. Dice, Feo, díganle a los del GT que Guzmán quería jugar. Vaya, decirle más. Decirle a uh -huh. los del GT que Guzmán quería jugar, dice. Falta la final todavía Falta la final, ajá ah? Yo creo que, bueno que saber cuál que GT vaya. dice Pero como saber cuál GT dice Como los dos en GT más ¿Cuál GT será? ¿El GT oficial o el GT Clan? A ver qué pedo Locos ahí compartan Los que quieran Dicen saludos desde el amor de ella <risa> Puta, está lejos. ¡Qué rico mi amor! O sea, <risa> está lejos entonces <risa> Está lejos ahora Ay, cómo. Ay, lo bullaron al Chele Mira, aquí de puta Se convirtió rápido en el Y no lo pudo, pero lo tumbó fue Buenísima, uno y uno Tumbado Buenísima A la gran puta 3 a 4 GT oficial versus GT A la bestia, loco Se está poniendo buena Alfredo, ja, ja, ja. Dice ese Henry dice, muy suave, ¿eh? ah, muy, muy mal, suave. Te de... <risa> ya, qué pedo ahí, vos? Noche de gaita que quería volver. Mm. Vamos, vamos, compartiendo cracks. Eh, más de borro el mensaje, floja. Ya se salieron Yo ¿no? Claro, compartí ahí Saludos, Juancito, ¿eh? Saludos a Juancito Guzmán ¿Qué pedo? 4-3, esta onda se está poniendo bueno, loco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Alexandra feliz porque dormirá en con contaminante. <risa> Chupala vos, bebecito. ¡Chúpalo! ¡Vos celoso va! Celoso el bebecito. No, ¿no? más es mucho calor, está haciendo. <risa> sí, más es mucho calor. Más que ese ventilador no tira mucho aire, hermano. Buena, buena, buena. Vamos, vamos con todos los poderes, loco. ¡Oh! Prr. También me puse de no tengo... Puta, puta, ¡uy! ¿tumbaron allá uno? Es que son más pegan también Mirá, te despedas de una, te dan piso De una te dan piso De una te dan piso y te despedas Esa mierda si sí yo lo puse Esa mierda del robot si sí yo lo puse Uy, buenísima, 4 a 4 loco. Se está poniendo buena esta onda. Clan GT versus GT oficial 4 a 4 en este momento. Está pareja esta onda. Recuerde que el que gane aquí va a pasar a la gran final. Y el que gane la gran final se llevaría 4.000 diamantes en efectivo. son 4.000 el primero y 2.000 el segundo. Ah. Así que el segundo lugar tiene asegurado sus 2.000 ah, diamantes. Pero mil, mil diamantes en cada cuenta ya. Ya, hay. ya y en ajá. el otro. Por ejemplo, el, el segundo lugar va a ganar 500 diamantes cada jugador. Ya un loco Puta, ya se compra un fast. Y se divierte. Vamos, gente, apoyando para poder hacer más torneos como este, pero si no apoyan compartiendo, dejando su like, ya no hacemos ni mierda, cerotes No hay. Uno. Quedó bullado además ahí, mira. <risa> No, todavía No, tiene? mi más está bullado ahí, no, Ya, <risa> es es que no se quitaba, no, ahí está también Ya, es Tenemos a Mabo Nos quieren regalar, loco, ¿saben que Si se, si se regalan Les dan para el piso Uy, estos van rodeando, eh Sí a ver que pedo muchísimas gracias a todos los que están llegando al directo cracks recuerden dejar su poderoso like y su comentario yeah, estamos activos Usta, compartan hombre, para llegar a unos 50 por lo menos ahí. compartan locos ahí para que estemos activos y para poder seguir haciendo ondas así torneos y todo pedo con premios pásenle en a su mamá point. para que vean el video también ¿no? uh -huh. Pásenle el link a la tóxica para que se vaya a el directo. Dos escopetazos y levantan a uno, loco. Se convirtió en un mage en lechuga, se volvió a se convertir, le dan en el lomo a uno, tira para el glue se defiende bien. Le tumba a uno con dos escopetazos, lo tumban por la espalda, queda uno versus uno, cracks. Y lo termina llevando, buenísima. El GT lleva. ¿Cuánto lleva? Dos? Cinco. Más, pero te vamos a ver. Pero es el plan? gt ¿Sí? oficial clan gt va ganando el clan gt loco va ganando el clan gt 5 a 4 al gt oficial uy qué pedo con gt oficial porque el gt oficial se para duro no sé qué le está pasando se está dejando remontar le va a pasar la que le pasó a los de hoy, a los de hace un momento que les remontaron así que pilas loco pónganse activos ahí no, compartan Saludos, Saludos, desde diste mi casa, dice, saluditos, bro, estamos activos, dale like, comparte, cracks. Saludos desde la NASA. Todos los que compartan van a estar participando para ganarse dos diamantes. Los que compartan le damos soda. Pila, pila, y los y que y compartan y le vamos a dar sodita y dianas, así que pila, vayan compartiendo, cracks. Ojo, que se llega a un, a un máximo de... 60 espectadores podemos rifar 100 diamantes va vaya si llega a 60 espectadores rifamos 100 diamantes aquí de una de vez de vaya. vaya vaya de parte de don tamanique espero que llegue a 60 espectadores va 60 espectadores ahí de pilas pilas vamos compartiendo loco para que lleguemos a la meta y rifamos ahí los 200 diamante, diamantes o sea, no. 100 diamantes por ID de una vamos vamos con todo tenemos aquí al Frank GT loco es que estos más se pegan y te descuida ya tenés un caso ni uno lo que podemos hacer para otro torneo que haya es rifar un pase de batalla sí, bueno. al final de la transmisión cabal al final de cada transmisión vamos a estar rifando algo ahí para... Dando códigos como sí. para ver si han estado desde el inicio de la transmisión hasta el final la... cabalas si íbamos a hacer pero es lojos... que estos oh. flojos o que le den el pase quieren <risa> <le> venir el... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Buenísima, buenísima, tumban a uno Puta, que viste cómo le llegaron ahí entre todos rapidito Se convirtió en lechugo, el lechuga el más tenemos a Dani quemando Buenísima Uno de cada equipo ha caído en estos momentos, cracks Uy, ya cayeron dos del clan GT Uy, tumbaron al otro Tres, queda uno del clan GT, cracks Y se lo termina llamando. Buenísima, uno para uno, cracks Uno para uno en estos momentos, clan GT versus eh, pues, su GT oficial Tenemos uno para uno, en uno versus uno Se va a definir esta ronda, a ver, a ver ¿Qué será Buenísima, se empató esta mierda crack 5 a 5 Clan GT versus GT oficial. Buenísima, loco. Se empató esta onda 5 a 5. Se está poniendo buena, loco. Uy, qué buena sala, loco. Yo pensé que iba a ganar el GT oficial, maje, porque de primero iba ganando bien, vergüenza. Y les eché sal yo porque dije que les iban a ganar. <risa> loco, les eché salas, o más, <risa> Hey, bebecito, compartís a onda, maje. Dice. Este juega de... Simón, Simón, loco, dijo Maje, sí juega, loco. Pero dale like ahí, compartís, maje. Para que más personas se puedan unir a la transmisión. Tenemos a este maje aquí, ve. 5 o sea, a 5. 60 espectadores y 100 diamantes en premio, Vaya, vaya 60 espectadores y, y vamos a rifar 100 diamantes a cualquiera de estos majes que están ahí comentando. Vamos a elegir un gay, el que más comente. El que diga yo soy gay y 100 diamantes. Ajá. <risa> no, paja. Tenemos que llegar a la meta. Por... Vaya, 50 espectadores. Vaya, 50 espectadores, cracks. 50 espectadores y 100 diamantes. De ahí participaron. ¿no? Va. Comentando? Va, los que más comenten, locos, se van a llevar los 100 diamantes. Uy, pues, 50, 50, 50. Buena, buena, buena. Gerson, salud, bro. ¿Qué onda, Gerson? Vamos a hacerlo, mi amor. Digo, qué? Hey, Gerson, compartí <risa> la transmisión, papi. Si llegamos a 50 espectadores, vamos a rifar eh, 100 diamantes ahorita en, de, los, de los mages que están comentando. Soy gay. <risa> Me quiero eh. diamantes. <risa> dale, dale, compartí ahí, loco, para que te puedas tener más posibilidades. O sea, si sos gay, tenés posibilidades de ganarla, pero si compartís <risa> y comentás, tenés más posibilidades todavía. Tenés posibilidades de ser el ganador de esos 100 diamantes, pilas ahí. Buenísima, buenísima, loco. Se va metiendo al rush este maje con todos los poderes, ya cayó el primero del clan GT. Dice el de la transmisión, dice el más específico, el de blanco no se ha bañado, hasta acá, un nivel tuco. Ah, más un pedo que me acabo de tirar, loco. <risa> ya le caíste en <risa> mala, eh. ¿Ah? Ya le caíste en mala, eh. A ver quién puta era. A ver. Decirle que te pongas a uno para uno ahorita. ¿eh? <risa> a la gran puta quedan quedan Uf, dos que locos que de ver que se está armando este más está en zona mirando me está disparado ni nada solo en zona a la bestia el gt oficial se lleva a esta salita loco buenísima Dice manique Alex te ama yes, I... A vos también te amo, vos bebecito No te pongas celosa <risa> Ajá. Hacer... Está brava va Está brava bebecito ahorita Está celosa la bebecita ahorita Vamos, vamos con todo, loco Vamos, GT lleva 6 Y GT oficial Ah, no, hombre GT oficial lleva 6 sí. sí. Y clan GT lleva 5 no, A ver qué pedo, loco, se está poniendo buena Esta mierda, se dieron parejo estos dos bueno, gane quien gane de aquí, más en los dos clanes se dieron duro más, así Uy. que... Es que mira, pues no te digo, pues, si es que si este descuida no, no, ya, igual. para que te vuele en la cabeza, ¿no? Recuerden que cuando no quiera pues, en persona, ¿eh? es bravo, es más. Ah, no, pero es que este es otro. Ah, no, el mismo, ¿eh? El mismo, mi amor. ¡Ey, no te pongas bravo, hombre, cosita! Ajá, a ver... Ey, no lo conoce? No más en persona no tengo la MP Cora. <risa> ah, no tiene MP Cora. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Frank GT. Guzmán no seas tóxico. Ah, pues de, de, amigo de ellos, eh, pues de los del GT oficial creo. Guzmán, tranquilo, hombre, cosita. Ah, no te enojes, hombre. A ver, a ver qué pedo, qué pedo, a ver si GT oficial logra logra el objetivo. Acá de nuevo también. Sí, más se va a poner bueno. Queda una ronda para poder pasar a la gran final. Si pasa a la gran final ya tiene asegurados, ya sea los 4.000 o los 2.000. ¿no? Empezaron a quemar ahí, empezaron los francazos, el mavo va rodeando, se convierte oh. en lechuga, se, se convierte en lechuga, tumba el primero, le dieron palpizo de otro lado al mavo. Se nos subió el fin a nosotros, no sé qué pedo. O él quizás pues porque cuando lo cambié. Buenísima, a ver. Ah, no, ya valió pija. GT oficial, cracks. Se llevó esta ronda. Sí, pero yo vi aquí porque solo faltaba uno aquí más. Y aquí faltaban cuatro ya de una vez. Bueno, bueno, GT oficial. GT oficial pasa a la gran final, loco. Ahorita, a ver qué pedo. Yo también te quiero, mi amor. Buenísima, buenísima. Entonces, GT... Pasa a la gran final. Ahorita entraría Macro Hacks. Van a, van a entrar el Macro hack a ver qué pedo. ¿Quiénes están descalificados? El GT, el Clan GT quedó descalificado en este momento y de Santineles. Simón y de Santineles. Y la bebecita, la Vamos a poner musiquita en todo lo que. Lo que inicia eh, la otra ¿Qué, salita, ¿qué, ¿qué música ponemos? ¿Pero qué ah, me voy, voy a poner aquí. Escuchar? Hace vos lo que vas a hacer ahí. No, a poner, no, un... hacer. poner cualquiera, Porque entonces. Que no hay... ¿Pero qué pongo? ¿Qué, qué, qué quieres que te ponga? Ah, lo que sea, loco. Ah, vamos a Pone algo de gay. ¿De ¿Qué? Algo no, de no. cualquier mierda ahí. Pues mejor. Bueno, bueno, bueno. Espérate a ver si va a ser la misma sala. Sí, a... No lo andes haciendo. No. la música. La misma sala va a ser entonces, pile. Dice pila. ahí, vamos por los 20 likes, dice. Vamos, vamos, vamos, loco. Puro GT dice. Ahorita entra el macrero. Eso es todo GP son menos duro, dice. ¿Separaron duros los dos GT? ¿Cuál, ¿Cuál es el que pasó? ¿Cuál es el que pasó? Ah. ¿GT oficial ¿GT oficial pasó más? Quiere decir que el... ese quedó eliminado. Ese eliminó. Sí. El, T el GT eliminado. Sí. sí eh, el macro hack pasó y el GT oficial. Entonces, ¿está sentido? Eliminado. Sí, eliminado. Pila, pila. ¿Qué pasa, no? no. Si van a tocar, esos dos, van a, a dar respira ahorita. Estamos esperando que entren todos los... Ya, Jor, uno falta más espina Ah, no, es nada. De... Solo falta uno de una escuadra, ya. Y falta... No, es que los que... Sí, sí, sí. Pero son los de GTO Maya van a entrar, porque son los que acaban de salir. Y van a entrar con todo y un solo, porque vienen calientes